Eh, ...que la verdad es un enorme placer teneros eh, hoy con nosotros. Bueno, el año pasado ha sido un año magnífico... Eh, ...fue el año de preapertura... ...intentamos empezar a mostrar a Marbella... ...la idea que traemos... Eh, ...y conseguimos abrir la mitad del hotel... Eh, ...porque queríamos guardarnos el, el gran secreto para este 2023... Eh, ...la verdad es que tuvimos una temporada excepcional... ...poquito a poquito... Eh, ...fuimos pisando terreno en Marbella... ...los clientes estuvieron encantados... ...empezamos a hacer un poquito de... ...de ruido eh, por la zona de la piscina... ...que al final es, es el corazón de esta propiedad... ...y la verdad es que como... ...si hacemos un, un, un resultado del año... ¿no? ...si intentamos si de poner todo en un mensaje... Eh, el, el, ...la palabra sería pasión... ¿no? Es, ...es una palabra que nos define completamente... ...y que define mucho lo que queríamos hacer el año pasado ¿no?... Eh, ...si miramos un poquito ya este año... ...a 2023... Eh, ...estamos este año abriendo el hotel al completo... ...¿qué aportamos en este año?... ...pues un edificio nuevo con otras 200 habitaciones. Llegamos hasta 383 habitaciones en este complejo. Este año también estamos abriendo nuestro spa, nuestro rock body spa. Es nuestro rock spa plus body rock, que es un gimnasio con un spa. Zona wellness maravillosa. Si quieres tener un tratamiento como debe ser, ven a Hard Rock, porque tenemos además unas cosas mágicas en el spa, un tratamiento rim and motion que has de descubrir. Esto no puedo contar más. Aparte, este año traemos de nuevo nuestras piscinas, las dos, a tope, eh, con modificaciones en menús, con restaurante, con mucha más eh, variedad, eh, con mucho más cariño que le ponemos. Eh, y sobre todo, con, bueno, hemos conseguido modificar también las cocinas para darle mayor servicio a, la, a nuestro cliente. Eh, este año que traemos también, muy importante, nuestras pool parties. Vamos a intentar hacer algo que todavía en Marbella no sucede, que es en un hotel... ...hacer eventos divertidos, simpáticos, graciosos... ...pero para todo el público... ...no solo para los clientes del hotel... ...y ahí esperamos que toda la gente de Marbella... ...venga a conocernos... ...los miércoles, los viernes y los domingos... ...cada una será completamente diferente... ...pero ahí os lo dejo... ...hay que venir disfrazado... ...aquí se viene a pasarlo bien... ...y bueno, y esta es un poquito la idea de este año para 2023... Eh, ...volver a ofrecer a Marbella un hotel... ...que es de Marbella... ...que lo hemos reavivado y reactivado... ...con todo el cariño del mundo con una marca que trae buen rollo, trae alegría, trae simpatía y trae un personal que quiere realmente ofrecer una experiencia diferente y traemos, como he dicho antes, mucha pasión porque nos encanta Marbella y nos encanta atender a la gente. Así que esperemos que sea un año súper fructífero para todos, esperemos que barcamos en las tardes con Elena en alguna ocasión más, que podáis venir a visitaros, que os demos razones para ello. Semana Santa parece que viene bastante fuerte este año, eh, toda la plaza de Marbella está teniendo muy buena acogida, nosotros en particular tenemos ya muchísimas reservas, tenemos un mix en verdad eh, de todas las nacionalidades porque principalmente Marbella históricamente era un destino de mercado inglés, ahora se sí ha diversificado muchísimo y aquí estamos viendo que para Semana Santa pues tenemos eh, unos porcentajes muy similares de ingleses, de españoles, de holandeses, de público que viene desde Oriente Medio, eh, con lo cual... ...vamos a tener un ambientazo tremendo... ...estamos encantados... ...bueno por supuesto Lenata, ...aquí tenemos en, en Hard Rock... ...tenemos muchas opciones diferentes... ...no solo para el cliente del hotel... ...porque queremos que todo Marbella... ...venga a disfrutar del hotel... ...tenemos nuestros restaurantes... ...pegados a las piscinas... ...que cada uno es completamente diferente... Pero también tenemos nuestro restaurante Sessions, que ofrece desde un buffet maravilloso por la mañana hasta una oferta muy variada por la noche. Tenemos también nuestra colaboración con el grupo Mosh, con el restaurante NU, un restaurante espectacular que hay que conocer. Y tenemos también una sorpresa que vamos a traer este año con otro restaurante nuevo, pero que esto todavía lo guardamos un poquito secreto. Hay que venir a verlo para conocerlo y bueno, nuestro bar GMT ha abierto todos los días de la semana con unos cócteles espectaculares y en los cuales también vamos a tener un par de días de tardeo porque vamos a intentar activar en Marbella que la gente después de trabajar tenga un sitio donde venir, pasarlo bien, conectar y disfrutar ¿no? de la vida, no solamente del trabajo y esperamos veros a todos, así que muchísimas gracias un abrazo enorme Muchas gracias Elena Hola, soy Nacho Saracho, director de Showtime y nada, muchísimas gracias a... Por acudir a la presentación de nuestro evento de One 2023, eh, la verdad es que estamos muy contentos. Es la cuarta edición. El año pasado lo cerramos con 2.000 jugadores y este año, pues, intentamos mantener los números del año pasado, incluso superarlos. Eh, se trata de un circuito de pádel y de golf, que son los dos deportes iconos de, de Marbella. Eh, hacemos tres pruebas de pádel en los Monteros, Racket Club, Bellamar y El Mirador, con un máster final en septiembre y en golf hacemos otras tres pruebas, en Real Club de Golf Las Brisas, Los Naranjos y Villapadierna y un máster final también en septiembre donde se juntan todos los campeones. Este año damos un salto a nivel internacional con una prueba en Marruecos y seguimos con la marca de One Junior, donde se hacen torneos y clinics que se harán eh, a finales de septiembre con los más jóvenes para seguir apostando por la cantera y que sean futuros jugadores de The One. Eh, agradecer muchísimo al Ayuntamiento de Marbella su apuesta y a los sponsors principales, a Hyundai, Automóviles Nieto, Construcciones, EACIS, eh, eh, Vitamin Well, Caixabank eh, y, bueno, por supuesto a Delicias, Gourmet, eh, Gourmet Group y Clínica Ochoa, eh, la, el Grupo Heineken, perdón. Y la verdad pues nada, eh, un año más de deporte que creo que es lo que más activa Marbella, los eventos deportivos y sobre todo eh, no solo en verano que es donde nosotros paramos sino en invierno para que esta ciudad pues tenga eventos eh, durante todo el año. Así que nada, os espero en las pruebas de One y muchísimas gracias a todos. Hola, buenos días, eh, mi nombre es Pepi Montes. ...y soy CEO de la empresa Import Montes. Hemos venido hoy aquí eh, para apoyar a nuestro amigo Nacho... ...del que ya le he dicho antes que nos sentimos enormemente orgullosos... ...porque me encanta tener eh, a personas como él en, en nuestra ciudad... ...en nuestra ciudad que, que, que es Marbella... ...y que mmm, siempre estamos intentando pues, que ocurran cosas... Y, y la verdad que el tema del deporte junto con, con Nacho eh, nos encanta, nos encanta porque siempre está inventando, o sea, eh, de, en plena pandemia que saliera el tema de The One para intentar que ocurra eh, este tipo de, de torneos en lo que se refiere a pádel y, y golf, eh, ...pues al final es sumar y, y aportar a Marbella y ponerla donde se merece... ...y espero, y es así se lo he dicho, que este evento pues, eh, eh, pronto sea el más importante de toda España... ...que gracias, gracias, gracias Nacho... ...y que aquí nos tendrá para apoyarle en todo lo que haga, gracias. Buenas, ¿qué tal? Eh, bueno, soy Nero Rodríguez, responsable de, del Club de Padre Bella Mar Padel, eh, Marbella y nada... ...muy contento de estar aquí en la... ...en el evento que se está organizando del The One... ...es un placer ser una sede... ...con, con grandes profesionales que, que están alrededor... ...y nada, muy felices de, y esperemos estar a la altura... ...y que estemos muchísimos años más". -"Sí, pues nada, por los participantes... ...esperemos que eso, que, que haya muchísimos participantes... ...que ya, como ha dicho Nacho... ...años atrás ha habido muchísimos participantes... ...y eso y para nosotros es un reto bastante grande eh, y estaremos a la altura. Buenas tardes Juan Jesús Cabrera, el asesor de deporte... ...pues nada, estamos aquí en la presentación del The de One... El, ...el evento deportivo que está en su tercera edición... ...de Padel y golf y nada, deseando ya que comience la prueba... ...porque bueno, ya la verdad que es un evento que ha tenido... ...que está teniendo mucha repercusión aquí en la ciudad... ...y ya como, como han hablado en la... ...en la rueda de prensa, pues bueno... Se, ...incluso los ganadores de golf se van ahí al extranjero... ...entonces bueno, la verdad es una prueba muy bonita... ...donde se anima aquí a participar... en ...tanto en pádel como en golf... ...y nada, desde la Delegación de Deportes... ...pues bueno, apoyando todo... ...todo evento deportivo y, y nada, seguimos pues día a día... ...apoyando a todo este tipo de eventos... ...bueno, proyectos hay desde la delegación de deportes ...pues bueno, pues tenemos un calendario de eventos... extendísimo y entonces bueno, pues pronto llegará... ...la Copa Divis Femenina, entonces bueno, es un no parar ¿no?... ...de proyectos ¿no?... ...entonces bueno, pues la verdad que, que el año pasado se hicieron... ...numerosos, infinidad de proyectos y este año pues igual ¿no?... ...esa desde la delegación es... A ...apostar por el deporte, ¿no? ...y en eso estamos, ¿no?... ...así que muchas gracias y, y un saludo. Buenas tardes, soy José Antonio Riaza... ...director comercial de GNA, Hyundai Automóviles Nieto... ...y bueno, nos encontramos aquí con la, ...dentro de un evento de patrocinio... ...apoyando al evento de Juan Marbella... ...para la elección del mejor jugador de pádel... ...y de, y de golf de Marbella... ...desde, bueno, de Automóviles Nieto de Hyundai... ...somos plenamente conscientes de la importancia... ...que tiene este tipo de eventos en, en Marbella... Eh, ...vamos a, en la medida de lo posible siempre apoyar todo este tipo, de, todo este tipo de, de acciones... ...ya que a nosotros la verdad nos interesa bastante... ...en el sentido de que nos proporciona siempre un retorno muy grande... ...y poder poner en, en boca a todo el mundo lo que es Hyundai... ...y lo que es el propio Benton en sí. Bueno, Hyundai es una marca que ya estaba implantada en Marbella... Eh, ...nosotros la hemos, la hemos querido hace dos años... ...lo que es la gestión de esta marca... ...y estamos hablando ahora mismo pues, de una marca que para muchos... ...para todos los especialistas del motor se denomina Modern Premium... Es decir, es una marca con un nivel y un estándar de fabricación y de calidad bastante elevado y que a día de hoy, bueno, pues tenemos un tipo de vehículo para cada cliente para cada cliente y cada necesidad que puedan surgir en, en la compra de su coche, desde vehículos gasolina, diésel, eléctrico, híbrido, híbrido de autonomía extendida, microhíbrido, todo cualquier elemento con los mayores estándares de calidad se encuentran en Hyundai. Hola, eh, bueno, buenas tardes, soy Pedro Serrano, director y fundador de Hospital Ochoa. Eh, estoy aquí encantado de estar en el programa de, de las Tardes de Elena. Y la verdad es que comentaba de que estamos muy contentos y felices de poder celebrar nuestro 25 aniversario. El tiempo ha transcurrido muy rápido, la verdad que parece que fue ayer, han sido años... ...muy encomiable, años muy bonitos... ...hemos disfrutado todos mucho y queremos organizar... ...una gran fiesta en la que todos nuestros empleados... Eh, ...disfrutemos empleados, médicos, amigos, proveedores... ...disfrutemos de una, de una, de un día, una estancia entrañable... ...para eso estamos próximos a realizarlo... Saldremos pronto en los medios de comunicación dando la noticia. Eh, y, y bueno, eh, años, como decía, que han transcurrido muy rápido, pero años llenos de satisfacción. Eh, ...por un lado de, de sobre todo haber sido útil a la, al ciudadano de Marbella... ...a la gente que nos ha necesitado... ...a, a los extranjeros que nos han visitado también... ...como, como, como visitantes nuestros... Y, ...y cuando han requerido alguna, algún problema de salud... ...y no han acudido a nosotros... ...en fin, una infinidad de cosas... ...momentos que tenemos que disfrutar, que tenemos que vivir... ...y yo creo que, que juntos podremos hacerlo mucho más bonito. Los 25 años han sido... Eh, ...arrancamos a finales del 97, primeros del 98... Eh, ...lo que creíamos que iba a ser un centro médico... Eh, eh, ...pequeño y que iba a, recur que iba a congregar... A, pues ...a una serie de especialistas, nada más y... ...y poca cosa... ...empezamos con 400 metros... ...hoy en día Hospital Ochoa tiene 6.000 metros... ...tenemos, bueno, algo más de 6.000 metros... ...tenemos un, una cantidad de, de, de unidades nuevas puestas en marcha... ...que nos han permitido ese crecimiento... Eh, ...somos hoy en día... ...una referencia en medicina reproductiva... ...en cirugía refractiva... ...y, y también en cirugía estética... ...mantenemos nuestra urgencia... ...y estos años pues hemos tenido de todo... ...hemos tenido años bonitos de inicio... ...por la ilusión de arrancar... ...luego tuvimos la, la situación de la crisis... ...que nadie se escapó... ...tuvimos que pelear, fuimos valientes... y ...salimos para adelante... ...y yo creo que es un mérito de todos... ...especialmente de nuestros empleados... ...que han sido unos luchadores natos... ...han sabido entender en nuestro mensaje de sacrificio, de, de, de, de lucha, de, de motivación, de, de ilusión... ...y todo eso mmm, junto con, con el, nuestros profesionales médicos, junto con nuestros colaboradores externos... ...y en fin, y todo lo que es la familia que engloba Hospital Ochoa... ...somos hoy en día pues un hospital que mmm, nos enorgullece poder ser útil a la sociedad en Marbella".